Policías municipales fueron detenidos por abusar de una joven motociclista que transitaba sobre Boulevard Clavijero, al este de la capital poblana. De acuerdo con el reporte de los hechos, la víctima fue detenida por dos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por no portar casco. Los uniformados le propusieron sostener relaciones sexuales a cambio de dejarla ir y no multarla. La denuncia tuvo lugar después de que los familiares de la joven se enteraran de lo ocurrido. Los policías municipales Fernando N. y Jorge N. fueron presentados ante el Ministerio Público por el delito de violación. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, compartió un comunicado en el que informó que la Dirección de Asuntos Internos y la Contraloría Municipal intervinieron tras el aseguramiento de los policías. Asimismo, indicó que la comuna estará aportando elementos durante el proceso de investigación y afirmó que a la víctima de este hecho se le brindará apoyo desde la Dirección de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas.